hola chicos Hola. el otro día con el hilo aburridos sin saber qué hacer se nos ocurrió a pasar al desafío Willow por favor pasa ya Willow Willow es del norte del sur yo soy del norte no yo soy del norte ¿O ¿O yo soy del norte no, bueno mi primera pregunta dice ay, a qué se refiere la palabra polka? ya yeah. una polka a tipo de baile b una manta c bolitas de un insecto bolitas, bolitas de juego, como de los nubes uh -huh. eh... ¿un baile? no, no. no. <risa> son las bolitas no. ya, ahora es mi turno los nortinos llamamos calas a las flores las ruedas de un auto ¿Las latas de bebida o las tapas de bebida? Oh, qué difícil... Porque en el sur una cala es una flor, pero no son todas las flores Sí, en el norte también es una flor la cala, pero también es otra cosa Calas ¿La rueda no. No ¿Qué? No. Son las tapas de las bebidas ¿Las tapas de una bebida? Las que calas, que... me acuerdo de haberle dicho calas como las metálicas. La ah, el, como los, los tapas. Ah. Bueno, son las tapas de las bebidas. Yeah. Yeah. <risa> Igual. pregunta. Igual es. Segunda pregunta. La palabra es por hongo. Por hongo. Sí. Se puede referir a un recipiente, B, un hongo, C, un mueble o D, un aliño. Un aliño, un recipiente, un mueble y. o un hongo. O un hongo. Está súper difícil en ¿no? realidad, no, no. No se me ocurre eh, Yo creo que es la primera, un hongo. Esa era la segunda. La segunda, un hongo entonces. No, es un recipiente. No, <risa> no es como un recipiente. Sí, es como que mi abuela me dice así como, tráete el parando. Así como para poner la, la ensalada de tomate. O ah. Es como un recipiente de ensalada, pero chico. No, no alcanza a ser una fuente. como el bowl. Claro, es como un bowl. Eric 2, Johan 1. Siguiente pregunta. Los nortinos llamamos tulucos. <risa> tulucos. Ah. <risa> A los pimentones, B los chichones, C las heridas o D ¿Ah? a alguien delgado Tulucos, no me suena ninguna pero digamos que los chichones Sí, correcto, sí. no. muy bien, bueno mi tercera palabra es chochos y puede referirse a aparato reproductor femenino ya. b un limpiapiez c un ave o d a los rizos qué fácil <risa> a los rizos, Uy, sí, los rizos. <risa> uh. Me pues, voy a ayudarte la siguiente pregunta de los nortinos es los niños en el norte dicen coto para a detener un juego B para referirse a las escondidas. C para integrar a un nuevo jugador. D cuando el resultado es un empate. ¡Y, qué difícil. Porque puede tic -tac, ser. Tic tac. Tic -tac. Eh, no, yo creo que es la primera. Es como para detener un juego. Sí. Me <risa> ganaste. ¿Nosotros decimos boli? Boli. ¿Santiago qué? Albaricoque. Albaricoque. ¿Yo he escuchado eso? Se le puede decir A, una ciruela, ya. B, un animal, C, un tipo de metal, D, un utensilio doméstico. Una ciruela. Sí. sí. Los nortinos llaman niños al grupo de amigos, verdadero o falso. Los niños. Ten, ten, ten, ten. Oh, yo tuve una novia que decía eso siempre. ¿Qué ¿De dónde? En La Serena. amigos. Sí, sí, era para el grupo de amigos. Sí, está bien. Los niños eran grandes incluso. sí Yo le digo niños a mis amigos. Mm. Los niños. ¿Los no, niños, niños? Eric tiene un punto. <risa> en el sur se le dice pan francés. A. El pan amasado. B. El pan cuadrado. C. Pan marraqueta. O. de Pan dulce. Pero qué fácil el par Marraqueta. Sí. sí. Uh. los nortinos cuando llevan a otra persona en la espalda dicen llevar a almeja llevar a almeja <risa> llevar no es <risa> <Llevar risa> <risa> como un saco con almeja <risa> llevar almejas llevar al toto llevar a topo o llevar a tota no, yo era total. Ay, estaba muy fácil. <risa> sí, estaba fácil esa. Ya, mi próxima palabra es la siguiente. Mm, la palabra es chape. Chape. Uh -huh. Ya. Puede ser A, una babosa, B, una amarra para el cabello, C, un caracol, D, una cinta para el cabello. <risa> amarra para el pelo, o sea para el cabello. <risa> no. Es es? Oh, yeah. En el sur, las babosas son como los caracoles pero sin caparazón y cuando hay mucha humedad, como que andan por las murallas y todo el mundo les dice chape porque, ah, visto cuando le dicen a los pololos que se han despegado como chape? has ¿Sí? escuchado? Es por eso, porque los chape se pegan a la muralla y así como... ¿Cachai? Ah. Y no, no se despegan con nada y la gente le echa sal para que se mueran ¿Y por eso también le dicen chape a, a estos que se pegan? ¿A los pololos? No, y lo que se pegan, lo que se ponen el pelo Ah, claro, por eso debe ser también. Y yo pensaba que, era por eso mi clase ¿no? no ya Es por eso que le dicen así el animalito. Entonces, uno más. Mira, es como un molusco en realidad. Sí, es como un molusco. <risa> o es. Al caramelo koyak se le llama en el norte como. Uh... A. Chupete. B. Chupetón. C. Nancy Caramelo Pastilla. Nancy Caramelo Pastilla. Os D. De... <risa> Lolipo. No, chupete, po. Oh, ya, sí. El chupetón era muy raro y Nancy Caramelo Pastilla. <risa> <risa> Nancy Caramelo Pastilla. ¿A qué se le denomina en el sur rascapoto? ¿Cómo? Rascapoto. Rascapoto. Sí. A, un utensilio para rascarse el trasero. B, un modelo de silla. Ya. C, un resbalín. D, un oficio en sectores del campo del sur. Oh. Un resbalín. Sí, sí, sí. Tiene lógica. Tiene lógica, sí, porque te arranca el foto Cuando algo se termina, los padres le dicen a sus hijos de forma dulce o tierna, Pau pao, ya, oba oba, pom pom <risa> o pato pato. Cuando algo se acaba, así como, oh, ya no, ya no hay más llevo." Pato Pato? Pato Pato ¿no? Oh, qué yeah, yeah. Pero no No? <risa> no es Pato Pato No, es Pau Pau Pau Pau Es como... ¿Qué sentido tiene eso? No sé. <risa> me Cada faltó una vez Para otra vez ¿verdad? Me faltó una ¿En serio? Desde el norte ¿Cómo? Que me la enseñó una amiga Y es el Pupo Ah, Pupo <risa> El ombligo. Sí, el ombligo. Uh -huh. Me perdonen pero creo que yo muy bien eh, puesto el burrito de. Sinotarte color me... de piel amigo. Si, sí, mi color de piel es la mejor representación de mi.. de mi zona. Soleada. Sí, la mía también, porque soy más blanca <risa> que okay. gracias, espero que les haya gustado el video y denle un like para seguir haciendo videos con mi amigo Willow. Chao, chao.